Bienvenidos a nuestro canal, hemos creado este canal con el objetivo de incentivar los objetivos de desarrollo sostenible impulsados por la ONU, en este podéis acceder a 10 vídeos subtitulados con distintas temáticas, también hemos creado dos listas de reproducciones en las cuales dividimos los vídeos por objetivo. Esperemos que os guste el canal y recordad que estamos abiertos a que nos dejéis en comentarios cualquier tipo de propuesta.